Prandi se separó de su pareja. La modelo finalizó su relación con Claudio Contardi, con quien estuvo más de 10 años y tuvo dos hijos, Mateo y Rocco. Los detalles, en la nota. Luego de más de 10 años en pareja, Julieta Brandi decidió finalizar su relación con Claudio Contardi, con quien tuvo dos hijos Mateo y Rocco. Tras fuertes rumores, la modelo confirmó la noticia en Chismoses. No nos elegimos más como pareja, nada más. No daré notas porque priorizo a mis hijos. Además, informaron que Julieta se fue de la casa que compartía con Claudio y que se alojó en un departamento con sus dos pequeños. En cuanto al motivo de su separación, incidentes que nunca faltan aseguran que la rubia y el empresario gastronómico venían atravesando una fuerte crisis y que el día que decidieron cerrar el restaurante que tenían en Pinamar, determinaron finalizar su matrimonio. Julieta Prandi se separó de su pareja, no nos elegimos más.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 Ella tenía 30 años y él 43. En ese momento, ya eran padres de Mateo, de nueve meses. Somos chapados a la antigua, queremos que Mateo tenga a sus padres casados, comentó Prandi. Julieta Prandi se separó de su pareja.